Y Puerto, el 27, son los que juegan en punta en el equipo visitante. El cabezazo al centro y que Enlace Televisión, el pasado sábado le llevó a cada uno de los hogares el compromiso entre los oncenos de Proviclub y, y Quinta Oriental de Cúcuta. Juego correspondiente a una fase más del torneo nacional categoría sub-15. El equipo local Proviclub triunfó en la cancha del barrio Primero de Mayo. Teníamos... Bastante preparados y gracias a nuestro entrenamiento es que nosotros logramos los méritos, las, las victorias. Bueno, todavía no se ha ganado nada, falta el partido de vuelta. Sí, señor, ya nos toca ir allá y pues con todo, así como acá. El club fue categórico y prácticamente sentenció esta llave con marcador de 7 por 1 ante el equipo de Norte de Santander. Sí, lo trabajamos en la semana, lo trabajamos los cinco días y gracias a Dios las cosas nos están dando. El equipo barranqueño se vio con un trabajo técnico-táctico que lo llevó a dominar gran parte del partido. El compromiso de vuelta será esta semana en Cúcuta. De mantenerse el resultado, Provi Club avanzaría a la tercera fase del Campeonato Nacional Categoría Sub-15. Ahora en Enlace Televisión. Los partidos de los equipos barranqueños que participan en los torneos nacionales de D-Fútbol. En Categoría Sub-13, Sub-15 y Sub-17. Todas las semanas, un partido. Prográmese y acompañemos nuestros jóvenes jugadores en su sueño de ser profesionales en el fútbol. Patrocina ESA Grupo EPM. Enlace Televisión. Más cerca de ti.